Video tutorial que muestra cómo funciona Publication Finder. La Universidad de Castilla-La Mancha pone a disposición de sus usuarios una gran variedad de revistas en formato electrónico. La herramienta que vamos a utilizar es Publication Finder. Para ello, desde la página de la biblioteca, pincharemos en Encuentra información, Recursos electrónicos, Revistas electrónicas, Publication Finder. Con Publication Finder vamos a poder hacer búsquedas por título de revistas, ISSN, autor, materia y editor. También se puede afinar la búsqueda de publicaciones escogiendo en contiene por alguna de estas configuraciones. Cualquiera, coincidencia exacta, comienza con proximidad, frase exacta. Esta versión de Publication Finder también da la opción de buscar libros electrónicos pero en este caso vamos a centrarnos solamente en la búsqueda de revistas electrónicas. Para ello vamos a marcar la opción de Solo revistas. Si conocemos el título concreto de la publicación, lo escribimos directamente en la ventana de búsqueda. Hacemos clic, clic en la lupa y nos llevará a la revista, donde nos indica el proveedor o proveedores, si tiene texto completo y las fechas límites. Haciendo clic sobre uno de ellos, nos redirige a la plataforma donde está alojada la información, en este caso, la base de datos Business Source Ultimate. Con el ISSN funciona de la misma manera, activando la pestaña ISSN, poniendo el número en la caja de búsqueda y haciendo clic en la lupa. Si queremos conocer cuántas revistas hay sobre una materia en concreto, activaremos la pestaña Materia. Y en la caja de búsqueda pondremos la materia que nos interese en inglés. En este caso nos interesan las revistas que haya sobre lectura. Para ello introduciremos en la caja de búsqueda el término de inglés en inglés Reading. Y hacemos clic en Buscar. Si necesitamos restringir más, haremos clic en filtro, donde podremos limitar por publicaciones arbitradas, materias, recursos y bases de datos. También podemos ver las bases de datos sobre las que trabaja Publication Finder. Para ello, haremos clic sobre Buscar bases de datos. Y nos aparecen por orden alfabético todas las bases de datos a las que podemos acceder con un solo golpe de ratón para ver las revistas que contienen. Por último, en Buscar materias podemos ver las revistas que tratan sobre, la materia, sobre una materia concreta. Solamente hay que pinchar en Buscar materia y podremos ver las publicaciones que hay asociadas a la materia de nuestro interés.